Bueno, estamos en Pino Real. Pino Real, como el nombre indica, sí, sí, es un árbol y qué bueno que nos da ricos piñones, pero Pino Real aquí en Marbella nos da confort y por eso hemos venido, porque ahora también es tiempo también de cambiar, de renovar y realmente, bueno, pues ellos también han preparado unas ofertas y se han adaptado también a la pandemia y hemos venido para que ellos nos cuente su propietario lo que, bueno, las ofertas que tiene, las nuevas composiciones y claro, hemos visto tantos fallos en casa que ahora es el momento de, de quitar esos fallillos y lo hacemos Aquí, María José, Bueno, qué alegría otra vez poderte entrevistar, porque ya hacía un tiempo que no veníamos por aquí, hemos estado encerrados en casa, pero hemos visto todos los fallos que tenía la casa, como el corchón desgastado, el sofá, y vosotros lo habréis notado también mucho con vuestras ventas. ¿Qué tal, cómo habéis pasado todo este tiempo y cómo habéis, eh, os habéis adaptado a los nuevos tiempos? Pues bueno, Elena, la verdad que el, eh, el confinamiento como para todos ha sido duro, eh, eso, claro, nos ha, ha dado tiempo a ver, eh, como hemos estado tanto tiempo en casa, a ver que los colchones ya hacía falta cambiarlos, que el sofá ya estaba pasadito y la verdad que eh, la vuelta al trabajo ha sido buena. Hemos puesto también muchas ofertas, eh, sobre todo en descanso y en, y en sofás, y bueno, en general en todos, pero tenemos muy buenas ofertas para, para esos cambios que hacían falta y que nos hemos dado cuenta justo ahora porque hemos pasado más horas de las que estamos acostumbrados en casa uh -huh. y nos he, hemos no he dado cuenta de los cambios porque realmente de la última vez que fue para Navidades del año pasado recuerdo pues sofá que ya no está y otras composiciones nuevas como este rosa que en el que estamos haciendo la entrevista que es precioso sí. y además hoy día se hace las cosas como muy confortables no porque pasamos mucho tiempo también en casa sí pasamos y no sabemos si vamos a volver a pasar uh -huh. más tiempo de la cuenta en casa entonces mejor Estar preparados, por si tenemos que otra vez estar encerrados, tener un buen colchón, un buen sofá y estar a gusto en casa. Este año igual destinamos más dinero a la casa que a lo mejor como otros años que se destina más dinero a viajar. y uh -huh, Claro, es que <risa> nosotros la comodidad <risa> es muy importante. Sí. Y también, bueno, dentro de todo lo que tenéis, porque vamos a definir un poco... Todo lo que podemos encontrar aquí en Pino Real, porque yo he visto también moles de niños muy bonitos que son abatiles, porque claro, estamos contando aquí que Marbella hay unos chalés preciosos, enormes, con muchos metros, y también hay casas pequeñitas de 40 metros, apartamentos pequeños, estudios incluso. Sí. Entonces aquí podemos encontrar de todo, para casas grandes, para casas pequeñas, dan un balance de lo que podemos encontrar en la tienda, María José. Sí. Pues bueno, por ejemplo, de lo que me comentaba de las camas, tenemos las camitas abatibles que vienen ideales para apartamentos pequeños, para los lofts, porque no ocupan nada de espacio, y luego las la saca. Luego tenemos los juveniles, los dormitorios juveniles, trabajamos con un proveedor que eh, tiene un sistema de 3D que yo el cliente mete las medidas y podemos hacer el dormitorio en 3D, organizarlo en los colores como quiera, lo puede hacer a medida, y ya te digo, adaptándonos a todos uh -huh. los espacios. Eh, además un fabricante que trabaja súper bien. Y luego en el tema del mobiliario igualmente tenemos para todos tamaños y todos los bolsillos también. Hay modulares en ofertas muy baratos desde menos de 200 euros hasta composiciones ya de otra calidad. Eh, yo creo que tenemos para todos los bolsillos. Y... Mm. Bueno, vosotros también en la tienda ha habido cambios dentro de, también de los espacios, ¿no? Vemos que habéis hecho espacios, que también nos da mucha idea el papel, porque luce mucho también, vosotros como lo habéis combinado, que tenéis mucha idea de decoración, y habéis combinado muy bien. O sea, que también es otra cosa que, de, que vosotros le ofrecíais al cliente, es asesorarlo un poco, ¿no? Si os pregunta, ¿qué me puede ir bien? ¿Cómo puedo compaginar esto? Vosotros también asesoráis sí. al cliente. Sí, bueno, claro, la experiencia es un grado. Llevamos ya muchos años vendiendo. Y, y claro, nosotros siempre asesoramos al cliente, luego ya el cliente eh, puede hacer lo que, claro, tiene <risa> sus ideas, el cliente tiene sus ideas propias y no, son inamovibles, claro. pero claro, nosotros que intentamos asesorarlo siempre de combinaciones de, de colores, de espacios, uh -huh. siempre intentamos asesorarlo, sí. si el cliente me trae el plano, intentamos ofrecerle lo que más se adapte al a espacio que ellos tienen realmente eso es lo que se mira ahora el confort y los precios y vosotros mm. tenéis para todo sí. gusto para todo <ríe> bolsillo no porque me estaba viendo una sí. bueno un canapé con el corchón y todo una oferta buenísima dependiendo qué corchón también quiera claro. el cliente pero que lo hay en, en diferentes colores en blanco en color madera sí. Bueno, y sí. eso, pues claro, la sí. gente puede elegir, ¿no? es El, claro. ¿no? Lo que tengas y ya está. O sea, que está muy Bueno, bien. La, la promoción, por ejemplo, que tenemos de colchón con canapé en cama de matrimonio desde 379 sí. euros, colchón más canapé. El canapé uh -huh. disponible en cuatro colores, un colchón con visco, un colchón básico, pero que lleva su elástica uh -huh. un, un centímetro, luego de ahí para arriba, claro. Ya tenemos colchones con muelle ensacado y visco, ya son otra, otra gama, pero bueno, ahí para... Para, para todo. todo, para todo. Pero vamos, hay... que el que no tenga mucho dinero puede descansar bien y puede cambiar su camita También. por no mucho dinero. <ríe> Eso es lo importante. Y bueno, luego en detalles de decoración te veo que tiene una, un gran surtido de cuadros, para estas cositas que nos gusta siempre poner un toquecito en la casa, de, la, de una mesita. Bueno, pues la parita nos da idea, sí. ¿no? Y aquí tenéis de todo para amueblarla y ya está listo. ¿Todo sí. de pino real? Sí, eso lo hemos, lo hemos puesto antes, no trabajamos tanto el tema de la decoración, eso lo hemos incorporado hace poco, de hace no hace mucho, el tema de lámparas, figuritas, más cuadros que teníamos muy poco. Hemos ampliado un poquito el tema de decoración que la verdad es que no lo tocábamos apenas antes. Y bueno, tenéis también taller propio, que A está mí. ahí Antonio, ¿eh? el señor Antonio, que, <risa> que es un manita y que hace, bueno, cosas increíbles. Sí, sí. Así que es verdad que no todas las tiendas tienen un taller propio. Vosotros tenéis un taller propio que si en un momento hay que arreglar algo, poner, quitar, tenéis esa garantía y tenéis esa facilidad que no todo el mundo no hay muchas tiendas de muebles pero no todas tienen un taller propio nosotros damos esa garantía extra aparte que si algún cliente no, no necesita tener una garantía firmada expresa de dos años uh -huh. para que si cualquier un cliente le, se le, le pasa cualquier cosa en cualquier mueble una silla uh -huh. se rompe pasar, evidentemente nosotros o que se desencole sí, se lo arreglamos pues, sin, <risa> sin ningún problema y luego también, también ¿no? que hacemos cosas a medida también eh, que si ya el cliente tiene muebles y quiere adaptar algún mueble a lo que ya tiene de madera, pues también hacemos cosas a medida y se... La verdad que opción, soy... Otra opción. Soy único. Eh, María José, ¿tenéis eh, abierto de qué horario tenéis eh, apertura? Pues abrimos de, por, de lunes a viernes, estamos de 10 a 2 y de uh -huh. 5 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a una y media. Uh -huh. María José, también vosotros habías estado mucho a... Um... A lo que es online, ¿no? Venta por internet, sí. hay mucho Facebook, eh, Instagram, sí. hay mucho en las redes sociales, ¿no? Sí. También es una manera también de, traba de trabajo durante la pandemia. La gente, bueno, pues se eh, ha hecho por internet muchas compras. Sí, Vosotros tenéis también este servicio. Sí, la verdad es que funcionan las redes sociales. Yo creo que hoy en día es fundamental, más que la web, eh, bueno, Google. Pero nosotros, por ejemplo, en, en, sí que movemos mucho Facebook porque yo suelo subir muchas fotografías de cuando se llevan... Eh, muebles a casa del cliente de aquí y, y la verdad que he notado que mucha gente, y sobre todo, preguntan hay, bueno, la verdad que desde hace poco tenemos ya más de 3.000 seguidores, que no será mucho, pero bueno, poco a poco vamos subiendo. Bueno, es algo. Y, <risa> y sí, de vez, de, de vez en cuando hacemos campañas y la verdad que mm. sí que se responde la gente. Nuestro <risa> Facebook es arroba Pino real y en, arroba, en Instagram igual real. Me <ríe> acordado el árbol, el arroba. pino, Pino Real. Arroba, muy pues muy muchas difícil, gracias arroba. por atendernos gracias, siempre, Elena. María José y tu familia que es encantadora, sois unos grandes profesionales gracias. y todos esos años que lleváis abiertos Avalan, así que de verdad muchas gracias, enhorabuena por continuar con el negocio y dando un buen servicio. Así que nosotros renovaremos también la casa aquí en Pino Real. Gracias. Muchas ¿sí? gracias, Elena. Gracias.